Y yo estoy en Me voy acercando y voy armando el pan. Solo con cansado se acelera el pulso. Oh, yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Pongo mi sentido más pidiendo más. Ese que tómalo sin ninguna duda. Esparcido. Quiero retirar tu cuerpo despacito. Vea que te diga cosas que han oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Esparcido. Quiero resumir a los cuerpo despacito. Termo las maneras. ¡No vamos a de... I'm oh.